Lucía Pedraza salió al cruce de Yaninas Crepante luego de que confirmara su afer con Pocho Lavezzi, No voy a. Ah. Lucía Pedraza salió al cruce de Yaninas Crepante luego de que confirmara su afer con Pocho Lavezzi. Lame encontró a la modelo cuando regresaba de viaje con Nacho Viale y enfrentó las filosas preguntas sobre la versión de romance. ¿Qué pasa? Dueña de un bajo perfil, Lucía Pedraza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Lío Pecoraro asegurara que mantuvo un hacer con Ezequiel Pocho la vez. Señalado como amigo de su novio Nacho Viale, con quien se acaba de reconciliar tras un breve impas. Yanina Screpante, ex pareja del Pocho, habló con Los Ángeles de la Mañana y no solo confirmó la información sino que disparó. Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije te creo y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar. Me respondió tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada. O sea que me lo reafirmó. Las cámaras del AME encontraron a Lucía en el aeropuerto cuando llegaba de su viaje a Nueva York con Nacho y no pudo evitar afrontar las picantes preguntas sobre el rumor de romance con el futbolista. Se estuvo hablando mucho de vos porque Lío Pecoraro dijo que habías estado con el pocho la vez le comentó Maite peñoñori Sorprendida, Pedraza respondió… Me estoy enterando ahora. Acto seguido. Maite le contó las explosivas declaraciones de Screpante. Yanina dijo que era verdad, que vos la habías llamado y le dijiste me mandé una cagada. Incómoda. Lucía aseguró. No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. Al ser consultada sobre si eran amigas, dijo, los conozco a los dos pero no soy amiga de ninguno. Después de asegurar que Nacho y la Betsy se conocen, negó cualquier tipo de romance con el pocho, no pasó nada, sentenció.